Estas son las noticias más importantes de las últimas horas Un misil Daga impacta contra una sede aparentemente de la OTAN en, en Ucrania Produciendo bajas importantes en las filas de las AFU que hacen frente a la defensa de Bakhmut Nuevos tanques T-90 Brechtrauk recientemente recibió el ejército ruso Nuevo mensaje del viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, a la OTAN Respecto al despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia según Avia.pro aparece una petición en la web de Zelensky sobre el despliegue de armas nucleares en Ucrania por parte de Estados Unidos en respuesta a las declaraciones de Vladimir Putin de llevar armas nucleares.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 Fue arrestado un reportero de Wall Street Journal por cargos de espionaje. Ya les tengo todos los detalles. Zelensky está preocupado por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Ya les cuento las razones. Ponte al día con la información. Mucha atención porque en las últimas horas el viceministro de Asuntos Exteriores, Jair Jacob, declaró que el norte ha ampliado la lista de sus propios incumplimientos del Tratado de Armas Estratégicas, pero respecto al despliegue de en Bielorrusia ha dicho que las nucleares tácticas en Bielorrusia por parte de la Federación deberían hacer que la OTAN evalúe la gravedad de la situación, poniéndola como una reflexión para el bloque militar. El despliegue de estas armas en Bielorrusia por parte de Moscú deben animar a la OTAN a evaluar la gravedad de la situación actual geopolítica. Dijo este miércoles el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Yerracov, citado por la prensa local. La medida se efectúa sin violar el régimen de no proliferación, habría subrayado anteriormente el Kremlin Durante una conversación con la prensa, el alto funcionario realizó comentarios sobre el Tratado de Armas Estratégicas, conocido como Star 3, y afirmó que el norte tiene que entregarle a Moscú información sobre la disponibilidad estratégicas ofensivas y en caso de no querer hacerlo, debería haber suspendido su participación del acuerdo o haberse retirado. Washington, por su parte, alegó que no proporcionaría los datos porque el presidente Vladimir Putin firmó el 28 de febrero una ley que ordena la suspensión de la participación del país en el tratado. Sin embargo, la Casa Blanca se comprometió a cumplir con las obligaciones estipuladas en el Star 3. En su totalidad subrayó Ryakov, que dijo veremos si de hecho lo hacen, dijo el representante. Por ahora, mente que el norte ha ampliado la lista de sus propios incumplimientos, nunca se les ha concedido el derecho a no entregarnos los datos de medio año sobre la presencia de armas estratégicas. El diplomático también informó sobre el intercambio de información entre Rusia y el norte en virtud del acuerdo que allí se ha detenido. Ha dicho que en general todos estos tipos de trabajos en el marco han sido suspendidos según Ryakov. Y mucha atención porque en respuesta al despliegue de las armas nucleares por parte de Rusia, allí en, Bel en Bielorrusia, se conoce que en las últimas horas a través de una web de Zelensky, pues están eh, pidiendo o están haciendo una petición exigiendo que las armas nucleares del norte se transfieran a Kiev, es una petición según había punto pro de colocar estas armas del norte que apareció en Ucrania en el sitio web de Zelensky, el presidente ucraniano pues tiene esta publicación en donde se pide el despliegue de armas nucleares del norte o que se convierta a Ucrania en un estado con armas nucleares. La petición llegó en respuesta a la intención, como lo decimos, de la Federación de llevar armas nucleares a Bielorrusia. Los firmantes de las peticiones creen que el despliegue de armas nucleares en Ucrania sería una garantía de seguridad y ayudará a prevenir la acción de Rusia. Al mismo tiempo, muchos expertos creen que este paso solamente puede empeorar la situación actual. Por el momento la petición se encuentra en etapa de recolección de votos, pero ya ha causado una amplia reacción en la sociedad Ucraniana. Algunos ucranianos se han pronunciado en apoyo a esta idea creyendo que puede ser la única forma de proteger a Ucrania Sin embargo, otros políticos, oposición y expertos creen que el despliegue de armas nucleares en el territorio de Ucrania Supondría una amenaza para la paz más de lo que está Según los expertos, sería poco probable que Estados Unidos tome tales medidas que Según el diario Avia.pro está dando a conocer que una daga un misil ruso hace impacto en la sede de la OTAN en Ucrania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 En un nuevo golpe a las terribles relaciones. Rusia acusó el jueves a un corresponsal del norte del Wall Street Journal de espionaje en un caso que seguramente empeorará la disputa diplomática entre Moscú y Washington. Por y probablemente aísle más a Rusia, según lo que está diciendo el periódico Occidental Reuters. El periódico niega las acusaciones y exige la liberación inmediata del reportero confiable y dedicado. El FSB dijo que arrestó a Greskovich en la ciudad industrial de Ekaterimburgo, en los Urales, sospechoso de espiar en interés del gobierno del norte al recopilar información sobre una de las empresas del complejo militar industrial de Rusia que no identificó. Fue llevado a Moscú, donde el tribunal ordenó en una audiencia a puerta cerrada, a que se le mantenga en prisión preventiva hasta el 29 de mayo. Greskovich, que ha estado trabajando para el Wall Street Journal poco más de un año, le dijo al tribunal que no era culpable. Su empleador dijo que el caso en su contra se cree que es el primer caso por espionaje contra un periodista extranjero en la Rusia postsoviética y se basó en una acusación falsa. El espion Bajo la ley rusa puede ser castigado hasta con 20 años de cárcel. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Sajarova, dijo que el caso contra Greskovich se haría público. A Danid Bernal, un abogado que representa al reportero, no se le permitió ingresar a la sala del tribunal ni ver los cargos, dijo Berman. The Wall Street Journal niega las acusaciones del FSB y busca la liberación inmediata del reportero Evan Greskovich, en la cual se han solidarizado y le han enviado este mensaje a la familia. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskovich, dijo que creía que Greskovich habría sido atrapado con las manos en la masa el viceministro de relaciones exteriores Sergei Iriacov dijo que era demasiado pronto para hablar de un posible intercambio de prisioneros con Estados Unidos y dijo que tales acuerdos generalmente se arreglan solo después de que se condena a un prisionero según la información de Interfax en las últimas horas Zelensky bueno, está preocupado está temblando ante la llegada de los republicanos que pudieran volver a retomar la Casa Blanca en las elecciones de Estados Unidos y teme que se la ayuda militar. Las elecciones en el norte podrían dar una reconfiguración al escenario político internacional sobre todo en Ucrania cuyo presidente ya expresa el temor al respecto desde que el mandatario Volodymyr Zelensky se ha mostrado preocupado ante la situación y las condiciones que podrían conducir lo relativo a la gruesa provisión militar que le queda a Estados Unidos tras las elecciones presidenciales del 2024 en territorio norteamericano tal como lo señala en una entrevista con la sociedad de press. Esta Unidos entiende realmente que si dejan de ayudarnos no ganaremos, manifestó Zelensky, aunque se limitó a la hora de mencionar a algún político estadounidense sobre todo republicanos debido a las interacciones que debería de tener con ellos en caso de que se alzasen con la victoria uno de los candidatos que podría agilizar el recorte de los suministros a Kiev es el expresidente Trump quien semanas atrás arremetió contra el inquilino de la Casa Blanca Joe Biden por gastar millones de dólares de los contribuyentes para ayudar a Ucrania en lugar de empujar a los europeos para que realicen este esfuerzo. Eh, Donald Trump habría dicho que por qué la OTAN no está poniendo un dólar tras otro con nosotros. Nosotros ponemos 140 mil millones de dólares y ellos son una mínima parte y todos queremos ver el éxito. Pero es mucho más importante para ellos que para nosotros debido a la ubicación. Nunca vamos a volver a tener un partido que quiera dar dinero ilimitado para luchar guerras extranjeras que son guerras eternas y que son estas. Dijo Donald Trump que instó a Biden a proteger las fronteras de Estados Unidos antes de hablar de invasiones en Ucrania, advirtiendo que estas políticas podrían provocar la tercera guerra mundial. Además, el mandatario aseguró que es capaz de poner fin al conflicto armado en un plazo de 24 horas y resulta elegido. Ron DeSantis, gobernador de Florida y uno de los candidatos potenciales republicanos para las presidenciales dijo que la implicación de su país en la crisis de Ucrania no representa un interés nacional vital para Estados Unidos y ha dicho que la financiación del conflicto con un cheque en blanco por parte de la administración Biden durante el tiempo que haga falta, sin objetivos definidos ni rendición de cuentas, distrae la atención de los retos más acuciantes de nuestro país, denunció. Se conoce que las tropas rusas en la zona de la operación militar allí en Bakhmut han recibido cientos de los últimos tanques T-90 Breakthrough. La información dice que son varias docenas de vehículos militares que ya se encuentran entre los más modernos del mundo y se han convertido en cientos de tanques que se utilizan para avanzar contra las tropas ucranianas allí en Bakhmut según los editores de Avia.pro. Dice esta información que las fuerzas armadas rusas en la zona de la operación ya han recibido los últimos tanques T90 Albans que en sus capacidades superan absolutamente a todos los vehículos de combate en servicio con el ejército UK se habla que inicialmente las unidades rusas estarían usando los T-72 y los T-80 menos modernos sin embargo actualmente el ejército ruso ya tiene varios batallones de tanques a su disposición que consisten en la totalidad de tanques T-90 Prory una característica de estos vehículos de combate es su alto nivel de seguridad en particular un poco antes ya se había dado a conocer que bueno algunas consecuencias de un ataque por parte de un RPG-7 donde el vehículo de combate ruso resistió el golpe preciso y no recibió absolutamente ningún daño a excepción de un elemento de protección visible durante el ataque por parte del RG-7 los tanques T-90 pro se encuentran entre los vehículos de combate que tienen más popularidad sin embargo los domésticos aún no han pasado por batallas contra los tanques Western Leopard 2 y los Challenger 2 que ya están allí en, eh, en el campo de batalla en Bakhmut, y se espera información sobre lo que puede ser estas batallas para las próximas horas.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 Y noticias de última hora.